Yo te recuerdo, yo recuerdo a mis hermanas, mis hermanos y mis hermanes que sus vidas han sido arrebatadas por causa de la violencia y la transfobia. Mi nombre es Alexa Rodríguez, directora de Translatinex DMV. Hoy quiero hacerte el llamado a que te unas a nosotros, no solo para leer los nombres de las personas que ya no están acá, pero también para que luches con nosotros a exigir seguridad dignidad y respeto, pero sobre todo justicia, para que esto pare, para que nuestras nuestras familias sigan estando con nosotros, con vida. Hoy te invito a que no solo recuerdes, que no solo les recuerdes hoy, pero que recuerdes a nuestras familias que ya no están con nosotras, a nuestras hermanas en la comunidad transgénero que ya no están con nosotros, a que vivan en nuestros corazones por siempre. Di su nombre. Say their names.